Bueno, en el siguiente vídeo de hoy vamos a jugar a Black Hunt. Este juego consiste en que, a, que, es con, que si nos toca hacer los Hunt, entonces somos unos azules y, y nos toca con. Eh, eh, pues tocamos lo que sea y, y nos convertimos en eso lo que toquemos entonces eh, hay que esconderse y, y los rojos pueden lanzar un rayo rojo y que, que cuando saben en dónde estás tú te tienen que coger cuando, cuando te pillan entonces te, te tienen que coger y, y, y ya pierdes, y cuando pierdes, eh, entonces te toca también de los rojos. Entonces hay que estar también mucho rato. Cuando se acabe el tiempo ese, ya ya sobrevivimos. A ver, ¿Lo ves? Esos son los rojos. ¡Mira! ¿Lo ves? Es, es, esas gafas de esas gafas son una de las azules. ¿Lo ves? Se convierten en una cosa. ¿Veis lo de arriba? Pues eso de arriba, eh, es que de, de los azules solo queda tres. El número que ponga es... Vale, cuatro, tres, dos, uno, cero se acabó el tiempo vale mira, eh, así soy yo se puede cambiar la cara pero vale robux y si nadie la ha comprado y hasta yo no la he comprado solo con puntos se pueden coger eh, se pueden coger pues gorda sí, y yo me he puesto esta yo también llevo una gorda pero me he puesto esta que me gusta mira cuando se se ponga la grande la aguja grande de ese reloj que veis allí eh, en ese lado pues cuando llegue a donde está el de el de arriba de todo eh, el de Medio, ya se acaba el tiempo de descanso y empezamos a jugar. Y a ver, y le toca la nave: son los ojos y los azules. Oh, me ha tocado ser uno de los azules. Entonces hay que esconderse y que no me pille. Vamos, estamos en una clase. Nos ha tocado una clase. Yo no tengo. Me voy a transformar, me voy a transformar en esto y voy a ir ahí arriba y me voy a poner aquí y voy a quedarme aquí parado. Ese es el tiempo para hacer, sellar. mira. Vale, ya han parecido los ojos. Rápido rápido vale has escuchado ese ruido y ese otro ese el eh, así suena el rayo el rayo de de los rojos, así suena. Pero si está lejos, entonces claro, suena más flojos. Por eso. oh, oh, oh, A ver, un momento. Uh, vale, ya está. ¡Oh, pero si este se ha, se ha transformado en. en Eh, eh, en un trofeo o sea, tro y ahora se ha transformado en, en una basura pero oh no si quieres me he transformado en, en una silla no no no otra vez otra vez rápido a todos puestos no no que viene no no no, ¡No! me han pillado ¡Me han pillado! ¡Han pillado! Sé quién está aquí ¡No! Nos falta dos para atrapar, a ver Aquí, en donde... ¿Veis? Lo, lo amarillo es, es el rayo que tengo Oh, ya no tengo más, tengo que esperar ¿Vale? ¿Eh? vale, no hay nadie, solo faltan estas cosas. a ver, vale, no hay nadie aquí, hmm, aquí no había, oh no, hemos perdido. Me han pillado hasta... hasta... y no he atrapado a ninguno. No vea, no vea. A ver... ¡Eh! ¿Cómo es que hace eso de escalar si... si está con alguien? Vale, ya está. En donde pone eso, e ese cuadradito grande es el mapa que vamos a estar. O sea, vamos a estar en un cine. Vale, se terminó el descanso. Una nueva ronda comienza. Ah, una moneda gigante allí arriba. Por eso todo el mundo quería subir. Y por eso todo, todo el mundo quería subir. Ah, vale, nos ha tocado esto. Mira, me voy a transformar en esto. A ver, vale. Me voy a poner en esta... En este sitio. Un poco tiempo. Tres, dos, uno, vale, ya estoy listo. Ese dice se ha transformado en nada. Le van a pillar. y Mira, ese también se es ha otro... Ya lo he visto antes. Oh no, que, que le van a pillar a ese que está ahí. Está escondido en verdad con lo, como lo normal. Ah, vale, se está troleando a los demás. Los ojos. ¡Oh! Está uno ojos cerca. Está troleando, no vea. Yo también quiero hacer eso. ¡Oh! Esto ya le Oh. Oh, la ha pillado. Al que troleaba. A la, a, al que le troleaba a los ojos. Ahora la pilla <risa> pillado. Un osito de peluche. se iba a, a, a trabar. Que es uno de los azules. Y, y ahora ha cogido. A, a, se ha ido a. A. a un alto. <risa> para que así no llegue. No vea qué buena. Que. ¡Qué bueno eres! ¡Oh no! ¡Que viene uno! ¿En ¿Dónde están el ojo? Es el tiempo! ¡Eh! ¡Corre! ¡Que te pillan! ¡Corre! ¡Que te pillan! ¡No! ¡Otra vez me ha pillado! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡No! Oh, ¡A por él! ¡A por él! ¡Rápido! ¡A por él! ¡A por él! ¡Rápido! ¿Eh? Ah, vale, ya le ha atrapado el otro. Hum. Oh, oh, oh, oh, ¡Oh! we are the champions, my friends. WE ARE THE CHAMPIONS, MY friend Do jump I don't Just jump it Let's hunt. Hunt, hunt hunt, hunt, Let's Hunt Let's hunt, Let's hunt. Let's hunt. Let's hunt. Let's hunt. Ha, <laughs> <laughs> Otra vez Vale, mientras hago la desca el descanso, voy a comprar, voy a coger otras cosas que también tengo otras El shop, el rose A ver Mira, me voy a poner esto, a ver. Equipar. Vale. Me he puesto pelo. Me gusta mucho ese pelo, este pelo, vale. ¡Eh! Con permiso. Vale. Descanso. Me ha tocado ser el ojo. grados o sea, de gente le tiene que tocar de ser de lo, ojo. Me ha tocado ser de ojo. Ahora tengo que, que esperar a que se esconda cuando se acabe el tiempo. Eh, tengo que ver eh, a la gente y la tengo que pillar. Así ya estaremos más. Se están escondiendo la gente. Bien. Y nosotros tenemos que esperar a que se acabe este tiempo, a ver. Hecho, se acabó. Cero. Allá vamos. A buscar. Na na na na na. na, na. Alas <risas> ya está pillado Por fin lo que ha costado No vea Tengo que pillarle. <risa> Se está burlando. No hagas eso. No hagas esto otra vez. Hola, pillado. Oh, surprise! Not saying again. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero, pero, ¿qué ha pasado? No vea, me voy a poner otra cosa de, de esto, de lo que llevo en la cabeza, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, da igual. El pelo que llevo en la cabeza. Me voy a cambiar de cosa. A ver si tengo suficiente dinero para comprar una cosa. Me gusta. ¡Uh! ¡Una barba! ¡Una barba! Llevo una barba. ¡Oh! Pero si parece de Santa Claus. Si parece de Santa Claus. Es que parece de Santa Claus. Parece de Santa Claus. ¿En serio? No vea, de Santa Claus. Me voy a cambiar de cosa. Cody, cambia usted ya! Rápido, rápido. Esto, esto. Vale. Esto me gusta más. Esto me gusta más. Y me ha tocado ser de los azules. Es el que está comprando, la ha tocado de los rojos. Mira, ahí está. ¡Estamos en un barco! ira, a Kitsuri. ¿En serio? ¿En eso? Yo también en eso, que mira. Falta un sitio. ¡Eto! ¡No! ¡11.10! ¡No, que pierdo el tiempo! ¿Hola? Vale, ya está. A ver, ya ¡Oh! aparece. ¡Nan, Nan, nan, ah, ¡Oh! que va a pillar a ese azul. La ha pillado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Ya está? ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual, a ver. Hmm, a mí me da secreto de que esto da... No, no hay nadie. ¿En serio se puede competir en eso? Oh, o no, pues que churi. Yo no sabía eso. Bueno, yo voy a subir a ver. Solo queda uno de IDERS. Los IDERS son los azules. O sea que tenemos a 11 de gente. A ver, nos falta uno. ¡Oh! Nos falta poco tiempo, corre, Hay que atraparle ahora. Ahora mismo hay que atraparle. Ahora mismo hay que atraparle. Ahora mismo. ¡Antes de que se acabe el tiempo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡He dicho Rápido! Eh, se ¡Ah, no! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Ah, no! ¡Ese ya lo he hecho! Hmm, ¡Esto me da pinta de que es otra cosa! Ah, no, no lo veis. Ese, ese estaba de vez. ¡No! ¡No lo hemos encontrado! ¡Era el último! ¿Por qué? Como desde bueno el otro. ¿Eh? ¿Qué? ¿El código? ¿Para qué es esto? Esto usa el código. Salida, a ver. ¿Qué es esto? A ver, estoy viendo para qué son las cosas. A ver, Atenar, apagado, encendido. A ver, ¿qué es esto? Bueno, no entiendo nada. Voy a poner... Activar sonidos. Encendido. para vale, eso es encendido. Activar consejos. Mejor... Encendido. A, a encendido. A ver qué es esto. Ah, esta es la gente que está jugando. Me ha tocado ser el azul. Digo, me ha tocado ser el rojo. Por eso estaba todavía aquí. Y la gente de azul se estaba yendo. Porque yo soy de los rojos. Y el que está en la tienda es mi ayudante, parece. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allá vamos. A por ellos. ¿Qué ¡Fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil ha sido esto! ¡Qué fácil! ¡Voy a por vosotros! ¡Oh! Este le veo azul ¡Es este! ¡Oh, es uno! ¡No! ¡Es uno de ellos! ¡De los azules! ¿Cómo es que puede ser eso? ¡Qué buena! Vamos a seguirla, ¿ve? ¿eh? Sí, si es... right. Ya me daba pinta de que había algo azul. No vea. A ver, no. Ya me daba pinta de que había algo azul. ¡Ay! ¡Eh! ¡Tú! Antes estaba bien. ¡Oh, es un azul! ¡No! ¡No! ¡Qué es eso! Ah, vale, Ya está... Que se la lo siento, no sé. Se... Ese Eva. La que me llama se Seba. ¡Eh, no! ¡Tú, no, no, no! ¡Tú no! ¡Tú! ¡Que faltan tres y ahí hay uno! ¡Está fándose! ¡Leanto!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 A ver, han pillado a ese. Ahora que hmm, este me da pinta de que otra cosa. No, no es otra cosa. Ahora se me puede transformar hasta eso. A ver. A, miradome, a mucha gente Solo quedaba uno Solo quedaba uno todo. A ver me voy a cambiar A mí no gusta tanto así Me voy a volver Como era desde el principio Que jugué a este juego Cuando estaba antes Cuando estaba antes Eso me voy a poner con esto, esto me gusta mucho, como está, pero también es para niños. ¡Joven ya! de ya! ¡Joven ya! Esta es la última. A ver si nos tocan azules o, o, o rojos. ¡No se ha tocado azules! Mira, ese es rojo y ese es el otro rojo. El primero lleva pelo y, y su ayudante lleva no, no lleva nada. Lleva o los demás que estoy viendo ahora. Voy a convertir en una cosa, mira en esto, ¡Ah! ¡Ah! vale, vale. ¡Al otro! No. Ahí está al otro. No, no, no. Es que él sabía dónde estaba yo. No vale. No. ¿Por qué? Esto me da pinta de cosa. Alga. Cosa alga. Alga. Alga. Alga. Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado. Oh, todos los iders han perdido. Hemos ganado, bueno, soy yo que he perdido. Hemos perdido, hemos perdido. Por tu culpa, por tu culpa que he perdido yo. Por la culpa de alguien que tenga esto. Esto que lleva a ese también. O esa. Ah, no, esa ha empezado de jugar ahora. Vale. El que lo haya hecho. El que lo haya hecho. Es, el, el que estaba justo a mí. Es culpa de él. O, ostras, ha desaparecido. Algo en, secreto en, en, ahí en, en las monedas grandes. Seguro que hay un secreto ahí. Y ha llegado hasta alguien. A ver si ya ha llegado otro. Ah, va a llegar otro. Ya queda muy poco de minutos, a ver. Está tarde para vosotros. Me ha tocado ceder azul. Ese también. Ese no, que es el rojo. A ver cuál es el otro rojo. Ah, vale, ya le veo. Ah, no, no era ese Estamos en una casa encantada. Este es el último, vale. Un libro, un libro. The book, please. ¡Eh! ¡Me he ¡No! no, no, esto no quiero. Esto sí quiero. ¡Rápido! The book, please. The books, the books, please. Na, na, na, na, no, Da, da, da, no, no, no, no, no, no, no, no, Book, chef. ¡No me puedo mover! ¡No puedo moverme! ¿Esta ah. <laughs> y port? Chalote, chavalote, chavalote. chavalote. <ríe> Está muy mal el sentido. <tose> puerta el No No Estaba tan culpa ¿Quién es ese quien ha ganado? Le voy a pegar que no vea Bueno Voy a dejar este vídeo por hoy Espero que os haya gustado Darme like Y Adiós